Bueno, amigos y amigas de la hora de, de Urlingham, estamos otra vez acá, una suerte de tenerlo a, a Pablo, Pablo Ambrosetti. Eh, estamos, como les dije, esta es la primera temporada y es la segunda entrega, así que para mí es una sorpresa. Yo todavía no sé de qué vamos a hablar, mejor dicho, qué es lo que él va a exponer y yo a acompañar. ¿Cómo andás eh, Pablo? Muy bien, Marcelo. Gracias eh, de, por, de vuelta por el espacio. Y bueno, eh, un honor, como dijimos la vez pasada, de estar acá en este espacio de, de comunicación popular y barrial. Y este, Aparte, viste que la cuestión es que uno lentamente empieza, vos empezás a darte cuenta cómo es que se arma este escenario. y eh, bueno. Pues, el backstage. El backstage es una cuestión de ir buscándole este el ángulo... Eh, contale a la gente de qué se trata este, el, lo que vas a contar vos. Bueno, eh, siguiendo con la línea que habíamos planteado en el primer encuentro del programa, este, nos aproximamos a, a un fin de semana largo que está vinculado con el aniversario eh, de la muerte del general San Martín, ¿no es cierto? Ajá. Un personaje que, digamos, eh, hay como un sentido común que lo entiende como un personaje eh, sobre el cual no hubiera grieta ¿verdad? Este, es decir un personaje que independientemente de quién se refiere a él es, es como eh, objetivamente el padre de la patria alguien querible digamos alguien querible e, e inobjetable claro. como hemos dicho eh, en nuestro primer encuentro el objetivo es al mismo tiempo accesibilizar y complejizar eh, vamos a, a tratar de entrarle a San Martín eh, por aristas, vamos a decir, menos conocidas. Todos, desde nuestra escolaridad, eh, inicial, tal vez, ¿Sí? conocemos este, la figura de San Martín, lo vinculamos desde las edulcoradas y coloridas láminas del Villyquen cruzando los Andes en una posición casi marmoria, ya como posando para el busto. Lo hemos visto los que somos más grandes en esas películas eh, de nacionalismo cuartelero al estilo del de santo de la espada de los años 60 y lo vimos eh, devaluado en la, en la imagen del verdoso billete de 5 pesos y ahora directamente desaparecido de las billeteras, puesto que ya no están, han dejado de estar en circulación. Sin embargo, San Martín es un personaje político de una dimensión, por empezar, continental, y un personaje que obviamente... Eh, tiene las fisuras de todo personaje histórico. No vamos a entrar hoy en el tema de la biografía, porque es algo que todos más o menos conocemos. Sabemos que, nace, que nació a fines del siglo XVIII en la localidad de, de Yapeyú, que eh, por ese entonces pertenecía al departamento de las Misiones, hoy actualmente es Corrientes, claro. hijo de un funcionario español, de una familia española, su padre era funcionario del rey, que había llegado aquí justamente a desmantelar las misiones, que se traslada siendo muy niño a, a España nuevamente, donde inicia una exitosa y próspera carrera militar, y que en 1812, tras la derrota de las tropas realistas, a las que él servía eh, ante los ejércitos napoleónicos franceses, huye de España y tras un breve, eh, un breve, una breve estadía en Inglaterra, recluye en el recala, perdón, en el Río de la Plata y se pone a las órdenes de la Junta de Gobierno que comandaba la Revolución de Mayo. Todos también sabemos que fue como el gran profesionalizador eh, del ejército eh, y también conocemos, bueno, que realizó la famosa Batalla de San Lorenzo, la única batalla que libró en territorio argentino, que es la primera derrota del ejército español en, en lo que hoy es territorio argentino, luego su paso a la gobernación en la en, en, la, en Cuyo, en lo que hoy sería Misiones eh, perdón, Mendoza y San Juan, la planificación de esa estrategia faraónica del cruce de los Andes y este, su aporte inobjetable a la... A la a la derrota del imperio español y a la liberación de las naciones hermanas de Chile, Bolivia y principalmente Perú, donde es un héroe máximo, ¿no es cierto? Sí, sí, Luego su enfrentamiento con los gobiernos porteños, su, su, su doloroso y otonial exilio de más de 30 años en Francia, donde lo encuentra la muerte un 17 de este, agosto de 1850. Eso más o menos es algo que lo conocemos desde nuestra más tierna infancia. Bueno, no vamos a abondar sobre eso. La idea sería hoy trabajar las aristas menos conocidas, más este, incómodas e incluso más este, ricas y valiosas del de personaje histórico San Martín, no su dimensión humana que era tan frágil, tan débil y contradictoria como, como la de persona. cualquier persona. Eh, la primera biografía de San Martín, esto es un, un hecho que algunos lo deben conocer, se la escribió eh, Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre escribe una, una voluminosa obra, que es La vida de San Martín, donde instala Mitre la idea del padre de la patria. Es decir, volvemos a lo del de encuentro anterior, ¿cuál es el punto de partida? Para Mitre el, el punto de partida de la patria es con el padre. Eh, y el padre de la patria, San Martín. Y Mitre, que era un, un, un político muy importante, pero también era un político, es decir, un hombre con una ideología y con una praxis política, al servicio de determinados intereses, hace de la historia una herramienta política. Hoy le llamarían nuestros ofuscados comunicadores de la prensa hegemónica un relato, Claro. Hace un relato, donde la patria, entre enormes comillas, nace inmaculada un 25 de mayo, eh, hija de la libertad este, e, y del padre de la patria San Martín. Y Mitre construye un San Martín no solo de bronce, no solo marmolizado, por lo tanto inmovilizado, embalsamado en un pasado mítico, sino que también construye un San Martín vinculado a los ideales liberales, a los ideales mitristas. Bueno, la primera película que se filma de San, sobre San Martín es la de Sergio Renal en los años 60 con Alfredo, con Alfredo Alcón, que se basa en la biografía de Mitre, ¿no es cierto? Eh, y como dato histórico, como chusmerío histórico, comento que Alcón, Alfredo Alcón, el, el gran actor, quería hacer una escena para humanizar y hasta en cierto punto engrandecer la figura de San Martín diciendo que, algo que era verdad, que él estaba muy enfermo cuando cruza los Andes, sufría de un montón de malestares principalmente vinculadas a la vesícula, que lo hacían descomponerse del estómago y vomitar. Y filman una escena donde San Martín se queja de los dolores, vomita, se repone y se sube al caballo. Esa película pasa por la censura de la junta militar de La NUCE. ¿eh? Y le dicen, ¿qué? Y el propio Lanuse se le dice que esa escena no podía salir. Y Alcón le dice, ¿cuál es el motivo? Le dice, San Martín no vomitó nunca. <risa> bueno, Yo o sea... tuvo asma Por eso. Entonces digo, ¿cómo construyen la idea de un héroe eh, tan... Este, detenido y encorsetado en esos cánones este, escolares que lo terminan deshumanizando y por lo tanto alejando del pueblo. San Martín era un hombre, un ser humano y, y era un actor político. Este, entonces, esa primera construcción de San Martín es una construcción que sirve a los intereses del mitrismo, presentándolo como un eh, liberal republicano que liberó a la patria para que la patria se convierta en lo que Mitre decía que era la patria. Bueno, eh, eh, afortunadamente esa historia se fue complejizando. En los años 30 comienza a haber una, um, una corriente al interior de la historia, que originalmente se llamó revisionismo, que lo que planteaba era rediscutir la visión mitrista de la historia, pero al mismo tiempo rescataban a San Martín como el héroe máximo. Y en lugar de construir un San Martín liberal y republicano, construyeron un San Martín nacionalista, ultracatólico, hispanista, ¿verdad? Mucho más vinculado a la visión que los propios revisionistas tenían de, de, de, de, de, del sentido de la historia. Este, en los años 60 comienza a aparecer una. una, una tercera oleada de historiadores que aquí se los llamó historiadores sociales o científicos sociales, eh, que subsiste hasta hoy esa, esa corriente, que eran liberales, republicanos, furiosamente antiperonistas y anticomunistas, y entonces construyen un San Martín eh, a, a gusto propio, a gusto del consumidor. Construyen un San Martín republicano, un San Martín... Eh, anticlerical, un San Martín eh, más vinculado a las ideas del progreso pro-británico, eh, con gustos culturales franceses, y que en realidad eh, se enfrentó al Imperio Español porque lo que quería, el Imperio Español era atrasado y lo que quería hacer una nación moderna como los Estados Unidos. Es decir, un San Martín al gusto de, del frondizi de la época. Es decir que San Martín es un terreno de disputa histórico. Sí. Llegamos al paroxismo máximo no muy lejano en el tiempo, cuando un, un presidente de la República, frente al rey de España, le dice que San Martín había sentido angustia en el momento de luchar por la independencia. Es decir, esa visión neoliberalizada, cipaya, antinacional, claramente de, de colonialista, este, de administrador de una colonia que, te, que tenía y tiene la clase dominante argentina, de la cual Macri es un exponente un poco decadente, pero bastante fiel, le, le rinde tributo tardío a, al monarca español diciendo nos independizamos, pero no queríamos, en el fondo no queríamos teníamos, y estábamos angustiados. Te, teníamos una pena. Teníamos una pena. Bueno. Afortunadamente, San Martín, eh, comienza, digo, desde hace mucho tiempo hay corrientes e historiadores sueltos que hacen un aporte a la a la complejización y al rescate político de la figura de San Martín. Nosotros haremos humildemente el nuestro. El primer elemento que es un hecho objetivo es que San Martín objetivamente no nace ni argentino ni americano, nace súbito de España. Claro. Bueno. Pero a, a los 30 y algo años de edad se pone al servicio de la causa de la independencia americana. Entonces lo que vemos ahí es, en el hecho de ese San Martín, un hecho objetivo que nos atraviesa a todos. La identidad es una construcción. Y la identidad eh, política, la identidad territorial, la identidad cultural, no es una imposición determinada por la partida de nacimiento. Es una construcción política. A mí me ha tocado, no por mérito ni por fatalidad, nacer en Argentina. Ahora, eh, me siento, objetivamente nací en Argentina, pero mi, mi identidad es de americano. Digo, este, para mí mi patria es este país, como lo es Uruguay, como lo es Chile, como lo es Bolivia, como lo es todo, lo, cualquier país, desde el Cabo de Hornos hasta el Río Bravo. Todo eso es mi patria. Me ha tocado nacer aquí. Pero la patria es la, eh, la América afro-indoamericana que, que, que nos hermana a todos. En el caso de San Martín, este es un ejemplo palmario. Él viene aquí a ponerse al servicio de una patria a la que adopta como propia. El segundo elemento es que San Martín es cierto, construye un ejército. Claramente construye un ejército. Ahora no construye cualquier ejército, porque todos los países del mundo tienen un ejército. Bueno, todos no, pero casi todos. Suiza no lo tiene, Costa Rica no lo tiene, pero la mayoría de los países tienen ejército. ¿Qué es el ejército? ¿Qué es el ejército? El ejército es uno de los mecanismos coercitivos del Estado, ¿no es cierto? Es decir, es una institución del Estado que monopoliza el uso legítimo de la fuerza para la defensa de ese territorio. Lo interesante es que el ejército que, crece San Martín es, que crea San Martín es un ejército que antecede al Estado Nacional, porque se est estaba todavía en, en etapa embrionaria, y no construye cualquier ejército, construye un ejército revolucionario. Él construye un ejército de liberación. Un ejército de liberación. En cambio, los españoles acá tenían un ejército pretoriano que era un ejército de invasión. Y de sometimiento. Bueno, este ejemplo siempre, que vos muy bien planteás, lo, los, eh, la corona española tenía sus ejércitos. Ah. Ahora, ese la revolución de mayo no necesitaba ese ejército, necesitaba un ejército de liberación nacional o continental. La ventaja con San Martín que él le dio un, digamos, un carácter técnico, profesional, porque si no, a ese ejército imperial no le ibas a poder ganar. Por supuesto. Entonces, está bien, él construyó un ejército de liberación que eh, le empardaba de igual a igual con el ejército español. Totalmente. Por sus conocimientos técnicos y por su convencimiento político. Mm. Al imperio español no se lo va a echar de, de, del, del territorio americano pidiéndole, de, por favor, que se retire. Se le va a ganar con una derrota militar, que luego se transformará en derrota política. Dice San Martín crea un ejército, entonces, como bien vos decís, de liberación nacional... Por lo tanto, es un ejército de matriz originaria centralmente antiimperialista. Pero no es un ejército con apoyo porteño. Claro, bueno, claramente que no. Entonces, yo siempre digo que los que dominan la Argentina eh, sienten a la Argentina su propiedad. Entonces, es como si yo estuviera en mi casa y digo «Sí, siempre quise tener un, una pintura...» Este, con Messi ponele pero sabes que hacelo como que me está abrazando el tipo dice no lo, no te conoció me claro. decía vos no pero hacelo como me está abrazando y después también poneme el papelón no pero estuvo en casa es decir yo creo que Mitre eh, dibujó la historia como si estuviera decorando su propia vivienda Sí, sí. Entonces no se menciona en la historia que San Martín viene para acá porque le dicen está todo bien cuando estaba en Europa Y cuando llega acá lo querían matar y se tiene que ir a refugiar a Montevideo y volver a Europa Es decir que él, igual que otros como Artigas, terminan exiliados directamente Totalmente. Pero ¿quién exilia? ¿quién mantiene el poder? El poder es siempre Buenos Aires y no, y no colaboraban con él para la, para la constitución de las necesidades, digamos, estratégicas y de logística del ejército ese de liberación, no colaboraban en nada. De hecho, la, la, digo, ese ejército de liberación, el Cuerpo de Granaderos a Caballo que San Martín crea, que tiene su bautismo de fuego en las barrancas del río Paraná en San Lorenzo, o en la actual provincia de Santa Fe, fue una decisión pura y exclusivamente San Martín que no contó con el aval ni la, ni el beneplácito de las autoridades porteñas. De hecho, a San Martín no lo sancionan porque gana la batalla. Pero sí le dan una, una fuerte reprimenda por el hecho de haber eh, tomado esa decisión sin consulta política. Y es ahí donde San Martín pide su exilio, vamos a decir así, en, el, en la zona de Cuyo, donde comienza a constituir un ejército. Y acá está el otro elemento importante. Que, que quería poner en esto, con exilados chilenos, el más conocido de todos de Bernardo de O'Higgins, pero no venía solo, con una gran cantidad de, creo que eran dos batallones completos de pardos y morenos, afrodescendientes, esclavos, a los que San Martín, que esto es, también hay que decirlo, que no era antiesclavista porque su formación ideológica no lo hacía antiesclavista como era Artigas. Claro, pero hay una cuestión cultural en momento. Él no era antiesclavista, pero ese batallón que, que conforman los pardos y los negros, él también toma la decisión estratégica de que el ciudadano afro que pelea por la patria, automáticamente queda en libertad. Claro. Y por un batallón de casi 600 eh, mapuches, que acompañan el cruce, el último cruce, el más al sur, al mando del general Las Heras. Eso es muy poco sabido, Muy, eso, ¿eh? poco, sabido muy poco sabido. Porque, y, inclusive, eh, el propio San Martín en persona se reúne con un, una comisión de, de caciques mapuches, este, araucanos se les en aquel momento, y para establecer un acuerdo donde ellos acompañen el proceso de la independencia y, la, y, la, y el cruce de los Andes, este grupo originario acompaña, y lo nombran eh, a San Martín este, cacique honorífico. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en las láminas, inclusive los cuadros de época, eh, San Martín se lo representa cruzando los Andes con un poncho blanco. Bueno, ese es un poncho eh, mapuche. No sabía eso, no tenía ni la menor idea. Es, es como el, el, el, el, el, el uniforme de los jefes guerreros mapuche. Continuamos. A mí, yo esa parte de la, de la colaboración, la intervención, la participación del pueblo mapuche en todo esto, la verdad que no tenía este, ni idea... Eh, continuamos claro, bueno, entonces ahí tenemos el otro elemento que también distingue a San Martín que San Martín construye no solo un ejército de liberación no solo un ejército antiimperialista, puesto estaba luchando con un imperio no solo un ejército, como vos bien dijiste, eh, americano puesto que el, el hecho objetivo de que una de las estrategias sanmartinianas sea cruzar los Andes para derrotar al imperio español en Lima marca la visión eh, americanista que tenía, sino y eh, continentalista de la revolución, sino que al mismo tiempo marca un, eh, que está construyendo un ejército popular, puesto que si lo integran una, una fracción de soldados profesionales, pero esclavos liberados, pueblos originarios y gauchos, lo que nos marca que, que está construyendo también es un ejército de enorme preponderancia de, de los sectores populares. Esto que alguna vez Artigas llamaba el pueblo en armas, uh -huh. de alguna manera, con los límites que tenía el pensamiento sanmartiniano, que... De lo que podemos saber también, podemos porque saber. tampoco hay que ensañarse con no, San Martín, no, no, porque no, mucho menos. Eh, la historia está capturada, que hay un montón de documentos que se supone que los tiene Mitre, este, que dice que eran montones y no se conoce. Yo tengo una percepción de San Martín que es que es una persona que se convirtió. Él llega de Europa con su formación europea, es lógico no tiene, no hay nada que decir cuando llega acá y le encargan la formación de un ejército, se da cuenta que la situación del, del pueblo que vivía en las colonias era paupérrima uh -huh. y que no tenía ninguna formación importante desde el punto de vista militar y que flaqueaba muchas cosas, él tuvo que hacerlo desde cero uh -huh. hacer desde cero un ejército implica también, en mi opinión particular empezar a conocer en profundidad todos y cada uno de los tipos de personas con las que él se rodea, ¿no? Mm. Y entonces empezaba a conocer los que comen, cómo hablan, de dónde son, qué están qué están dispuestos a hacer, y entonces creo que él ahí es eh, como que hace una conversión completa, digamos, empieza a encariñarse, es eh, decir, porque él va a Europa cuando es exiliado, si no, él acá estaba cómodo. Estaba cómodo y quería volver siempre. Sí. En Mendoza él no tenía problemas Este y como vos dijiste, en, está la, el, digamos, la compenetración de él con la cuestión continental, que evidentemente por los resultados que él tuvo y cómo logró comunicarse con dirigentes de pueblos tan diversos como ser los del Río de la Plata, los trasandinos, Pero eh, hoy en día peruanos y demás, ¿no? Inclusive... Eh... San Martín comienza esa patriada grande que fue el cruce de los Andes. Estamos hablando de 5.000 soldados que durante 21 días cruzan por varios puntos la cordillera más alta del continente, soportando la inclemencia del tiempo, el esfuerzo del viaje, y lo hacen eso para luchar por la liberación de una patria que en teoría no era la de ellos, que eran los otros, ¿no es cierto? Claro. este San Martín comienza eso el 17, eh, perdón, en febrero de, del 17, ¿verdad? este Lo interesante es que un año antes se estaba dando el, el Congreso de Tucumán, donde el propio San Martín se presenta a decirle, declaren o no declaren la independencia, yo, voy a hacer cosa. yo cruzo los Andes. Claro. Así que les conviene que la declaren antes, pero mm. la decisión de continentalizar la revolución está tomada. En realidad eh, la tomó él. No, no, no únicamente, pero sí, principalmente. Después, su etapa de gobernador de lo que hoy sería Cuyo es una etapa poco estudiada y muy valiosa. Eh, San Martín fue un gran difusor de la industria vitivinícola y aceitera. De hecho, las primeras leyes de protección eh, y, y de incentivo a la producción vitivinícola de vino, de aguardientes, de vino, y de eh, industria aceitera del olivo son de la época de la gobernación de San Martín, y fue un gran difusor también de eh, la homeopatía. No Él era un aficionado al estudio de la homeopatía, se trataba también con homeopatía, y comenzaba, a, fomentó el desarrollo de los estudios de... La arboristería, le llamaríamos hoy, de, de la curación a través de... de elementos, de, de elementos naturales, naturales, de las plantas ¿no? naturales del lugar. Eh, claro, o uh -huh. sea, este, fue a la vez un gran un gran gobernador. Fue también un gran desobediente, porque en el medio de ese contexto, cuando la revolución se termina de, termina de ser secuestrada por la oligarquía y la burguesía porteña, el director supremo, que era una especie de dictador disfrazado de presidente vitalicio por un año eh, le ordena eh, que vuelva de Cuyo con uh -huh. todo su ejército para irse a la banda oriental, lo que hoy sería Uruguay a terminar con la con la sublevación artiguista, le, le dice y él se niega. Se niega terminantemente con uh -huh. una carta donde, muy interesante, donde él le dice yo tiemblo cuando escucho la palabra república uh -huh. Tiemblo cuando escucho la palabra federalismo, pero el general Artigas y yo en este momento tenemos el mismo enemigo, que son los maturrangos. Los maturrangos era la forma sí. despectiva de decirle a los españoles. Y San Martín se niega terminantemente a enfrentar a Artigas reconociendo que es un hombre que no piensa como él. Pero que en ese momento objetivo ambos estaban luchando por lo mismo. Aparte se trataban de paisanos, o sea, eh, eh, había algo. Eh, inclusive hay una correspondencia poco estudiada entre San Martín y Artigas. Sí, es, que se trataban bien. Donde San Martín todo bien. el tiempo le recuerda que él es correntino, que son más claro. o menos del mismo de, del mismo pago chico, ¿no? Este. Y incluso en algún momento le dice, bueno, este, ¿por qué no nos ponemos los dos a atacar solamente a los, a los españoles claro. y el resto lo, lo, arreglamos lo arreglamos después. después. Este, y hay, es en esa carta donde San Martín le dice el, a, al gobierno porteño Que jamás desan, desenvainaría su sable para mancharlo de, san, de sangre americana Algunos dicen que esa fue la gota que colmó el vaso de, del poder de Buenos Aires en contra de San Martín A ver, este, no lo vamos a tratar hoy, lo podemos tratar eh, en otro momento No, eh, no, porque estamos eh, tocando Me refiero pero... a, a, a, a... desde la opinión, no es mía Digo, un, el, la revolución de mayo, vamos allá, o el proceso, el, el proceso de independencias latinoamericanas, que se da a grandes rasgos entre 1808 y 1820 y tantos, 30, redondiemos en el 30, esos 20 años donde las naciones latinoamericanas logran independizarse, tuvo, fue claramente un proceso continental que tuvo una matriz más progresista, una matiz. ...más conservadora y tuvo, acá sí digo opinión personal, una matriz eh, revolucionaria... ...que son dos excepciones, Haití, la, el proceso revolucionario de Haití, que es objetivamente... ...una revolución social, y el artiguismo. Eh, el caso de Haití, eh, es para, para charlarlo un día... ...exclusivamente, porque es un proceso muy interesante de ver cómo esa, esa la única revolución llevada a, clavo, a cabo por esclavos en la historia mundial termina siendo derrotada sobre todo por el imperio británico y en el caso del artiguismo, que era un proceso emancipatorio continental y al mismo tiempo una un proceso de revolución política y social eh, claramente el, el, el sector más avanzado de las corrientes emancipatorias del siglo XIX eh, es, es derrotado, derrotado por una siniestra alianza entre la oligarquía porteña, la montevideana, la montevideana, la montevideana que los nunca, portugueses, eh, eh, los portugueses, los británicos, los británicos. Este, es decir, ver cómo eso, este, cómo ese proceso de patria grande eh, llevada adelante por los esclavos en, el, en, en Haití sí. o por los caudillos federales y las poblaciones originarias en el río La Plata, es derrotada eh, pero digo en el, volviendo al, al tema de San Martín eh, San Martín a pesar de eso, de desobedecer las órdenes del gobierno porteño de no contar con su apoyo de ver cómo dilataban la declaración de la independencia cruza los Andes y participa en el proceso político y militar que derrota a los europeos en Chile, en lo, en lo que antes se llamaba el Alto Perú, Bolivia, y en, en Perú. En Perú, donde le ofrecen los habitantes peruanos que desea ser presidente, sí, y San Martín dice que no, que de ninguna manera él quería dedicarse a la política, gobierna brevemente y luego se retira. Este, Es decir vemos también como este, San Martín esa desobediencia, esa incorrección política no era el berrinche de un niño caprichoso no. sino era la decisión y el convencimiento político de un hombre que supeditaba la corrección política a los intereses estratégicos de un continente es decir, San Martín como en un punto lo fue Bolívar como, en un punto, como sin duda lo fue Artigas, como lo fue Belgrano, y algunos otros podríamos nombrar, son en realidad próceres comunes. totalmente Son próceres que deberíamos todos los pueblos latinoamericanos sentirlos como propios. Porque en el fondo, ese proceso de emancipación americana que se inicia, es un proceso eh, inconcluso. Es un proceso inconcluso. ¿Por qué es inconcluso? Porque si dos siglos después tenemos un mandatario, un presidente, que se disculpa ante el monarca español por habernos independizado, Complicado. marca que en realidad nuestra clase dominante ejerce lo que un famoso sociólogo francés llamado Alain Rouquier llamaba el imperialismo interno. Él decía, los países... Centrales, Inglaterra, Francia, Holanda, Estados Unidos, tienen clases dominantes tan fuertes Que lo que hacen es ejercer el, el imperialismo hacia afuera en, o sea, Estados Unidos invade y se queda con una parte de México Ahora, ¿qué hacen las oligarquías de los países periféricos? Argentina No pueden invadir otro país, entonces ejercen el imperialismo interno, dominan a su propia gente este, y ahí vemos esto vemos que una parte de nuestra clase dominante porque los países como nuestro no tienen clase dirigente, tienen clase dominante eh, lamentan 200 años después el proceso emancipatorio ¿por qué? porque el estatus de colonia próspera les parece más digno que el estatus de nación independiente empobrecida y además el eh... sí Totalmente, uno lo que agrega es, eh, como yo hablaba el otro día con un amigo a raíz del problema que hay con el con el río Paraná y con la famosa este, concesión de todo ese trayecto y entonces yo le recordaba, le digo, el problema el problema con la historia y con, con los pueblos, ¿no? que es como si fuera con la psicología de una familia es que si vos no vas al origen de tu historia, no vas a encontrar... ¿Por qué de repente estás incómodo hoy en día? ¿Cómo le puede pasar en la vida cotidiana, lamentablemente, a alguien que durante la dictadura haya sido secuestrado de niño y sustituido su personalidad? Entonces son personas que viven incómodos hasta que buscan y dicen, el problema está en el origen de mi vida. Entonces vos decís, ¿de qué se peleaban en el Río de la Plata con Artigas? Una de ellas era la libertad de, la libertad de, de navegación claro. de río y de puerto. O sea, estamos igual que hace 200 años en ese tema, pero no es porque sea una postura eh, degradante y depresiva, no. Porque, como estábamos charlando con él, hay una clase social dominante, que es la porteña, que eh, la, la mejor idea que se le ocurrió es eh, continuar el formato imperial dentro de la Argentina. ¿Mm? La, entonces una de las cosas que hizo fue asegurarse, por ejemplo, de tener un poder judicial que le ayude a sostener de cualquier forma su derecho si nadie los toca Entonces decís, ¿cómo puede ser que después de 200 años alguien diga o sostenga con cierta racionalidad que el principal río que genera miles de millones de dólares sean dueños privados y que eh, haya todavía que discutir sobre la conveniencia vamos a ponerlo así para que, que sacarlo de lo ideológico la conveniencia de que esos miles de millones entren a nuestros bolsillos sí. simplemente quería recordar Pero eso ese ejemplo, no. vos fijate lo que vos estás planteando y volvemos al comienzo de la charla, San mm. Martín crea casi de la nada un ejército revolucionario antiimperialista, de liberación nacional y popular a comienzos del siglo XIX. 40 años después, en 1850, Mitre escribe la historia y transforma el ejército revolucionario, independentista, continental, popular y antiimperialista de San Martín en la guardia pretoriana de los intereses de la oligarquía no, no. terrateniente. Dice que a nadie se le ocurra venir a hacerme esa mención porque no es así, dice el tipo... No es así. Pero además, más allá de que de repente alguien está escuchando esto, no, es decir, que puede tener la libertad de, de que le guste, de tener más datos que nosotros o de enojarse, todos los que vivimos en Argentina, yo vivo de los 17 años, todo el mundo te dice que la Argentina no es federal. En todo, Yo he vivido en Neuquén, he andado por Córdoba, pero he vivido en Neuquén, en Río Negro mucho tiempo, todos te dicen, todos sabemos que manda Buenos Aires, que es una estructura falsamente federal, pero que es netamente de un corazón unitario, donde Buenos Aires te dice todo lo que vas a hacer y lo que no podés hacer. Este, y entonces, los, los mismos territorios que de repente ponían en duda el tema de la independencia hace 200 años, porque él habla de una reprimenda que tiene San Martín cuando va y ataca, pero... ...también deberíamos recordar que lo mismo le pasó a Belgrano... ...cuando ganó una batalla justo en esas provincias... ...que hoy en día tienen un criterio tan conservador... ...y también le dijeron que se anda ganando y mostrando esa banderita. Totalmente. Es decir, están marcados, es son territorios que siguen marcados... ...ellos saben bien lo que quieren los que tienen el poder... ...yo creo que los que todavía no hemos dado el brazo a torcer... ...en mirar la historia para que nos ilumine el futuro, creo que somos nosotros, este, como, como pueblo, que deberíamos masivamente, no sectores, ¿no? masivamente decir, che, algo pasa, pues San Martín hay algo que me parece que eh, fue, no, digamos, tiene un carácter diferente a Artigas, pero fue quizás más hábil, en el sentido que él armó las cosas de tal forma que eh, se sabía que estaba enfrentado con Buenos Aires, pero él hacía la suya. Bueno, y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Hoy, digo un, la mayoría que a, a, tenemos en el imaginario la idea de, de San Martín como el héroe máximo de nuestra historia, el triunfo de, de la ideología transformada en a, primero en historia, luego en periódico y finalmente en educación del mitrismo, uh -huh. es edulcorar, vaciar de contenido político a San Martín y presentarlo como parte de un panteón inmaculado, y no como un sujeto histórico, un protagonista histórica de la causa de los pueblos de la patria grande. San Martín, eh, estando en Mendoza, le escribe una carta, creo que a las eras, esto estoy citando de memoria, que era otro de sus generales, y le dice, algún día se sabrá, cuando se escriba la historia de la patria, que hemos... Habremos de alcanzar la independencia gracias al sufrimiento de los pobres, los indios y los labriegos, que han dado todo lo que tenían al servicio de la independencia. Usted, acá yo me quedo, hasta acá, porque son palabras de San Martín y son palabras muy fuertes, pero son palabras para que, si usted quiere, yo me las voy a recordar y me las voy a guardar para mí. Este, igual que todas las cosas que aprendimos hoy con él, la participación de los mapuches y muchas otras cosas. Gracias Pablo. Muchísimas no. gracias porque hay muchas cosas que yo no... No, no, com como siempre y para cerrar esto, ¿no? Este, eh, Podemos acordar o no que San Martín es el padre de la patria, ese es un título honorífico podremos considerar o no que el, un billete de cinco pesos le hace justicia o no. Mm. El problema ya no se trata de San Martín, el de Mármol, el del Villiquen o el que está enterrado en las afueras de la Catedral Porteña. El problema ya no es el padre de la patria, el problema es qué hacemos los hijos de esa patria con la patria que tenemos. Qué problema, ¿no? Y es un problema nuestro porque por más que lo miremos a San Martín, él no está este así que ahora es responsabilidad nuestra le parece nos vemos la semana que viene esperamos que les haya gustado tanto como me gusta a mí todo esto yo soy un fanático de la historia obviamente pablo pablo despedite de la gente Bueno, un, como siempre un honor un gusto gracias de nuevo a la gente de, de la hora de Hurlingham, a marcelo a nacho y bueno y seguiremos este eh, esto accesibilizando complejizando la historia porque Justamente, la historia también es un derecho social. Hasta luego.